Buenas tardes, amigos de LDP Magazine. Ya estamos a día jueves, segundo jueves, tercer jueves de enero. Ya perdí la cuenta. Tercero, tercero, tercero, jueves. Tercero, tercer jueves de enero. Estamos acá eh, ahumados porque nos está llegando humo desde Australia, de los foras. For, eh, for, incendios, incendios forestales forales, de Australia. Australia estábamos pasados a canguros. y nos quemado y no es chiste a una cantidad brutal, de pobres animales, así una que... cantidad brutal de especies que ya están, si no han desaparecido ya están en vías de desaparecer así es, entonces vamos a comenzar saludando a nuestro amigo Terrence ¿cómo estás Terrence? Muy bien como tal, tal como dijiste, con mucho calor pero con muchas ganas de comenzar el, el programa, y tenemos eh, varias novedades tenemos varias novedades, vamos a vamos a continuar durante el verano no vamos a hacer receso, y Vamos a estar estimulando la creatividad de todos nosotros lo más que se pueda, porque en estos tiempos convulsionados y de crisis, la imaginación es más necesaria que nunca. Sí. ¿Cómo estás, Gonzalo, en los controles? ¿Cómo te ha ido? Hola, Roberto Terras. Un placer estar con ustedes nuevamente en un nuevo capítulo de LDP. Se viene un programazo, así que a la gente que nos está sintonizando por las redes sociales, atentos. Así es. Y tenemos un invitado de lujo hoy día, quien lo teníamos proyectado para... Unos meses atrás, pero esperamos que las cosas bajara para que pudiera <risa> estar acá eh, después de sus compromisos universitarios como buen profesor. Aquí tenemos a Pablo José, y Tía. ¿Cómo estás, estimado amigo de tantos tiempos? Muy bien, Master, ¿Cómo está usted? Aquí estamos. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, ¿Sí? muy bien, sí. ¿Los proyectos? Mejor. ¿Mejor? Mejor, sí. Qué bueno, qué bueno. Tranquilo, acá ya relaj re relajado acá ya estamos en este estudio gigante, como algunos invitados nos han dicho. <risas> sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Ya, entonces vamos a empezar, chicos, primero que nada, recordemos que estamos con LDP Magazine número 77 dedicado a Jim Henson. Este este ejemplar ya lo puedes leer en línea en www.ldpmagazine.cl, donde ve, hacemos una cronología histórica de todo el trabajo de Jim Henson hasta su fallecimiento y un poquito más allá. Ahora ya el trabajo es de la familia Henson. Es de la familia Henson, donde ya tenemos lo último que es el cristal oscuro. Así que esa continuidad... La miniserie, que es una la miniserie, miniserie de Netflix, por favor, véanla. ¿Te gustó, Pablo? ¿Sabes que no lo he visto? No lo has visto. No, lo, lo último que... Viene al micrófono, viene al micrófono. Lo último que yo vi que me encantó de Henson, no sé si hay, alguien se acuerda, de eh, Fire Space. Sí. Fire Space, que era fantástico, ya estaba entrando muy fuerte en lo que es el CGI, pero ahí con efectos prácticos, clásicos, a mí me encantó. Bueno, muy poco le recuerdan. La gracia, <risa> la gracia sí de, de, de, la, de, de esta serie nueva del Cristal Oscuro es que el, los efectos en un computador son mínimos, mm. o sea, todo lo que está hecho ahí o, es, o son marionetas o son trabajos hechos a mano, es decir, hay personajes que tienen tienen libros y los libros están pintados a mano, eh, qué sé yo, lo único que se usa en CGI en la serie es para borrar algún titiretero que se haya colado o para hacer eh, que los personajes que son demasiado pequeños, hacerlo, darle alguna expresión o, o darle un pestañeo, mm. eh, pero básicamente la serie se ve se ve muy viva, se ve súper orgánica y um, enlaza perfectamente con, con la película de hace, ¿cuánto ya? ¿30 años? Más o menos. No, menos. <risa> más o menos, sí. No, los personajes que ¿35? son... ¿35? ¿No, que es 1982? Los, ¿38? Más o menos, sí. Y los personajes que se repiten de la película que se ven ahora en la serie, eh, las diferencias son inexistentes. ¿sí? Sí, hasta, los, hasta los tipos del doblaje... Impecable. Sí. No tengo nada más lo que decir del cristal oscuro, salvo lo mismo que nos mencionaste recién de Watchmen. que se acércate un poco al micrófono. Vos, lo único que puedo decir de, del cristal oscuro es lo mismo que acabas de decir de Watchmen, que los primeros tres o cuatro capítulos pueden ser muy lentos porque me, me un poco están bajo, muy sino. desesperados de, de, de mostrarte el mundo. Sí. En vez de avanzar con la historia, pero una vez que la historia avanza, se va... Por un carril. Se va con un carril, así como lo que pasa con, con Watchman. Sí, oye, tenemos eh, sponsor. ya tenemos sí. menciones publicitarias, estamos tenemos, consiguiendo iniciamos, auspiciadores. Iniciamos el, el año con un primer sponsor, con los con primeros auspiciadores, y creo que se viene otro más durante esta semana. Todavía as, no estamos muy seguros. Sí. Lo as, estamos convenciendo. Pero este es el primero. nuestro primer auspiciador, que es el podcast. Eh, llamado La Consulta de la Sofi ah, Por sí. favor pon las imágenes Vamos viendo imágenes para que sepamos Cuál sí. es este podcast El podcast de La Consulta de la Sofi es eh, Es presentado precisamente Por su creadora que es la doctora Sofía Vera Peruzzi Que es médico del Médico titulado de los de la Universidad de Chile yeah. Que tiene más de 20 años de experiencia En terapias de manejo, de, manejo Emocional Y desde el 2016 que está efectuando que está presentando este podcast, hablando un poco sobre precisamente eso, eh, educación emocional, el manejo de las emociones, el verdadero origen de, tu, de las emociones y cómo te afectan mentalmente, cómo te, te afectan físicamente. Eh, también se dedica a romper algunas ideas preconcebidas que uno tiene desde la crianza, crianza de tus padres y la crianza de ellos para hacia, hacia ti, y lo que La gracia del, del podcast es que es diario Ustedes se meten al Facebook de el Facebook Que se llama precisamente así La consulta de la Sofi Y ella hace el programa diario alrededor de las 6-7 de la tarde Y bueno, si quieren ver los capítulos antiguos Que esto, como digo, empezó el 2016 Ya son más de 160 capítulos eh, Pueden verlos en su canal de YouTube Perfect. Pueden meterse a la consulta de la Sofi En canal de YouTube o en el... O inscribirse en su Facebook. O seguirla en su Instagram. Que es la Consu de la Sofi. Perfecto. Muchas gracias a ella. Y espero que podamos contar con ella durante bastante tiempo. Y tenerla invitada también acá. Perfecto. Comencemos a hablar con Pablo. Pablo, cuéntanos un poquito. ¿Cómo entras a este mundillo? <ríe> mira, justo te ¿De yo... qué mundillo hablamos cuando.? A decimos? ver, mira, yo soy, soy diseñador de juegos juguetes y videojuegos. ¿ya? Eh, hago la distinción con juguetes porque una de las áreas donde yo me especializo es en juegos de mesa, ¿Sí? y esto es un dato poco conocido para las personas. ¿Sí? En el lado industrial, los supermercados y si te compran al final del día es un juguete. Claro. ¿ya? Pero me llamó mucho la atención que estuviéramos hablando ahora de Jim Henson porque Jim Henson es uno de los responsables en que yo terminara en este, en este tema cuando yo era un adolescente me gustaba mucho el tema de la animación y mucho el tema de los efectos de cine mucho con el tema de los efectos prácticos para aquellos que ya estamos por irnos al geriátrico nos sí. acordamos de este programa la magia del cine sí. que nos mostraban cómo funcionaban los efectos especiales entonces más o menos 13 14 años yo dije yo quiero ser animador o experto en efectos especiales de hecho un dato también ahí que se los comento a las personas que trabajan conmigo, en parte es culpable de esto acá, a este caballero que está acá. ¿Verdad? Porque. <risa> Roberto yo... Alfaro, mala junta de los años 80. Puh, sí, puh. Sí. No, porque fue por los encuentros de ciencia ficción y Así fantasía. Es. Lo de Real. Sí, lo de sí. Real. Ahí en el, en el Centro Cultural España. Donde Solo yo... hubo cuatro. Cinco. Cinco. Cinco. Sí, yo fui a dos. <risa> Y eso para mí también fue un momento de motivación sobre todo porque ahí tenían una de las primeras muestras que yo vi de maquetas, había alguien sí. ahí que armaba hartas maquetas de Star Wars, eh, Gabriel Guamán. Sí. Sí, no. y eso para mí también fue como una motivación de decir, "Wow", y más aún cuando me contaron que algunas de esas eran custom completamente de él, sí. que no sí, eran de ese, caja. En ese sí. tiempo, en ese tiempo conseguirse algo de caja era súper difícil Claro. Sí. Y claro, que estaba la gente como Guamán que era que era capaz de agarrar la foto, hacer el diseño y y ponerse a trabajar, claro. justamente. Entonces para mí eso. De hecho, fue... en el evento de ciencia ficción creo que fue la primera vez que vi a un cosplay de Darth Vader eh, completamente preciso del tamaño, que la, el, el, el panel de, el de pa controles, panel de controles tenía las luces en la secuencia correcta y adentro estaba Gabriel Guamán Mira. Y con unas botas que eran como tres o cuatro tallas menos que era una para IPK que se consiguió. Eran las únicas negras largas y todos los que se ponían el traje sufrían porque eran todos, tenían más de calza, más de 23 y, y estas este eran como 38, 39, una sí, cuestión, pero sí, muy no. chica, eran comparadas. Los jinetes son bajitos. Claro, claro, así claro. Era como un... Bueno, y. Y lo eh, otro es que se tenía que poner una parca de, debajo del traje para hacer el volumen. Para hacer el volumen. <risa> bueno, y, y otro punto de inflexión también, no sé si alguien recordará eh, los encuentros de.. Animación donde también daban los cortos de Ultraman sí. allá en el, en el INJ se llamaban en esas épocas que lo daban nosotros también sí, po, sí, sí. así que ahí como que dije bueno sabes que todo este, este mundo de, de subcultura en el buen sentido de que es muy raro porque eh, no es hasta ahora como post 2000 que la gente se da cuenta que es masivo pero siempre ha sido apuntado al público masivo sí. yo ya llevaba no sé, por lo menos unos cinco, Unos cuatro años leyendo cómic Intensivamente, gracias a la editorial Perfil, claro. y finalmente Todo esto gatilla eh, De niño uh -huh. escribía cuentos Y todo, entonces fue como, no, sabes que Yo quiero ser un creador uh -huh. quiero, quiero crear cosas, quiero Ojalá compartir cosas con el mundo Que otras personas lo vean, pero El tema de crear y se dio el tema de que eh, me puse a investigar, como uno podía investigar uh -huh. en la era pre-internet, leyendo diarios, preguntando a la gente, y resultó que por alguna extraña circunstancia todos los que estaban haciendo cosas y que salían en los medios, quizás hay un problema del establishment, eran todos egresados de diseño en la Universidad Católica. Ajá. Ya, sea cual sea la cosa, yo dije, bueno, ya, pues entonces, obligado, tengo que entrar a estudiar diseño en la Universidad Católica. A la Católica se ha hecho. Claro, así que... Eh, bueno, no era, yo no era un gran estudiante, pero me puse a la tarea de decir, ya voy para allá. Yeah. Y también ahí se vio que empecé a ir a un, algunas charlas de la Universidad Católica de diseño. Y ellos tienen hasta el día de hoy, en ese momento lo llamaban el diseño integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tú egresas y dices, diseñador. Eres diseñador de todo, pero eres diseñador de nada. Uh -huh. Pero en el lado pedagógico fue muy positivo porque dentro de la malla, fuera del primer año y medio que es común, uno toma los ramos que quisiera. Ya. Yeah. Eh, pero están tanto con esto de que el diseñador es un profesional integral que tiene que trabajar con gente de distintas disciplinas y conocer. Entonces fue como que el año anterior que yo egresara, eh, la católica sacó el primer programa de bachillerato. Y dije, a ver, pucha, pero ¿qué es bachillerato? Oye, pucha, es básicamente una carrera en que te enseñan un poquito de todo. Me voy para allá. Y eso fue pelea con mi padre que decía, ¿cómo voy a ir a perder el tiempo, dos años en la universidad? Cómo vaya a hacer eso, bueno, bueno, Finalmente, por suerte, tuve ella el apoyo de mi madre, que siempre me ha apoyado. Era como ah, eh, hasta esa época. Tuve me... el apoyo de tu madre que le dijo a tu padre: ¡Cállate! Más o menos. Más o menos, ¿Sí? más o menos, porque aparte ellos se quedaban con la idea de que yo iba a estudiar Derecho. Y mi madre me apoyó, a pesar de que hace más o menos un año atrás me dijo. ¿Sabes, Pablito? ¿Qué, papá. Tú hubieras sido un estupendo abogado. Puta, mamá, estamos como un poquito... <risa> como 30 años tarde, ¿eh? gracias. Bueno, sí. Pero entré a estudiar diseño y, como había pasado antes por bachillerato, me sobraban los créditos, tenía muchas cosas convalidadas, me sobraban las horas. Yeah. Era una persona inquieta, así que decidí eh, eh, sacar algo que era como una carrera paralela más chica, que se llamaba el minor, y lo saqué en educación. Porque siempre me interesó el tema de hacer clases. Yo decía siempre de niño, repitiendo, si yo no soy escritor, voy a ser profesor. Voy a ser profesor de colegio. Entonces dije, ah ya, tomemos el manero. Y en el tema del, de las clases de educación, me di cuenta que en realidad lo que a mí me gustaba era la didáctica. Porque ya. nunca he sido un buen estudiante, me carga a dar pruebas, me carga a estudiar. Ya. Pero me di cuenta de que me llamaba mucho la atención por qué algunas personas aprendían y por qué otras personas no aprendían. Y cómo ordenar las cosas para que la gente... Les haga sentido. En el fondo, al final del día, es que la, la vida se trata de eso: como que, que sientes algo ahí en la guata, que se mueve, que se activa. Y nada, pues me gustó mucho el tema de la didáctica. De la didáctica se hablaba mucho de use juegos en el aula, cree juegos, diseñe juegos. Bueno, yo estudiaba diseño y para mí el diseño era un proceso estructurado, en el cual uno le daba una necesidad, revisaba cosas y nada. Perfecto, entonces tienen que haber libros de diseño de juegos. Las pinzas, nunca hubo. En ninguna facultad de educación de este país había un maldito libro acerca de diseño de juegos. Y la maravilla es que como ya eran los 2000, existía la internet. Y era el Far West, no como ahora, estaba todo pirateado. Entonces ahí hice el proceso de bajarme todos los libros de diseño de juegos que pude encontrar. Eh, todos los papers de diseño de juegos que pude encontrar. Y también se dio el cosa súper divertido de que como los... Sobre todo los gringos y los británicos colocan su correo electrónico ahí en los libros, en, en los papers y todo. Yo, patudamente, cada chico le escribía... Hola, acabo de leer tu paper, vivo en Chile, ¿eh? Y me parece muy interesante esto, esto, pero no lo entiendo. Yeah. Me lo podrías explicar. Y, por supuesto, les parecía lo más sorprendente del mundo que alguien... En, de, de nuevo... Cual, de cualquier parte... Y dirán, oh, alguien quiere saber sobre lo que yo hago. Sí, no, y además, ya además de, insisto, el tema de la preglobalización globalización Chile era un país bastante más exótico hace 20 años atrás. Sí. Así que se daba eso. Teníamos ser de cocodrilo, me acuerdo. Claro. No, pero hay una cosa, o sea, en, la, en los primeros a, en los primeros años de Internet. Oh, ¿Qué un, fue eso? Un boito Ya, yeah. sí. No que ahí, hombre. Bueno tenemos submarino, eh, está eh, aplicando el sonar, sí Sí. Eh, en los primeros, you, en los primeros <risa> años de internet claro, tú te ponías a explorar con más sin saber mucho a dónde ibas a llegar es decir, eh. te podías, y, y podías contactarte directamente con la gente si tenía no sé, pues la perso, la, la patudez suficiente y los tipos te contestaban rápidamente, es decir, estaban con muchas ganas, así como uno, estaban con muchas ganas de compartir lo, lo que sabían. ¿sí? Y Pablo, aparte de, de comenzar ya a dar clases, creas tu propia... Bueno, tu propio negocio, tu propia industria. Ese, ese fue el tema. Eh, también relativamente chico, relativamente, fallece mi papá. ya eh, Cuando yo todavía estaba en la universidad, estaba en un momento medio, medio no sé, ni entre... De, de segundo año, tercer año, con Ramos de primero, porque uh -huh. venía el bachirato también me he hecho. Entonces a mí se me ocurrió la genial idea de decir, pues voy a poner mi primera empresa de diseño para yeah. uh -huh. Y en ese mismo proceso de trabajo, concibió que caímos en el, en el diseño de un juego educativo con yeah. la empresa que en ese momento tenía, que por qué terminamos haciendo eso, no tengo idea, porque hacíamos identidad corporativa, pero yeah. ustedes saben cómo es este país. que juego era? ¿Te acuerdas? Sí. A ver, ese primer juego... Era, se llamaba Invención 2020 yeah. Cacha, el futuro muy distante del 2020 Ya yeah. ¿Por qué será? Porque se veía nebuloso todo bueno, en La gente tenía muchas esperanzas en con el, el 2020, 2020 Pero yo creo que nadie latinó como íbamos a estar hoy Sí Bueno Estamos más cerca del cráter digamos. Estamos más cerca del cráter, claro no Mira, en realidad tiene que ver con que eh, Educación 2020 todavía no parecía No pero el artículo que escribió Weissblut se llamaba Educación 2020. ¿Qué carajo tenemos que hacer me en los 2020. 12 años? Porque aparte, como era el 2007 para el 2008, es decir, ¿qué tenemos que hacer con el cabro que está en primero básico ahora para que el 2020 salga preparado para el mundo? Yeah. Entonces ahí me tocó uno de los primeros casos de Game Based Learning, que es una vuelta distinta a lo que es el juego educativo tradicional que es una vuelta un poquito diferente al edutainment tradicional de pasarte contenido, hacerte, sino de más bien enfrentarte a circunstancias donde estés obligado a activar ciertos conocimientos. Y invertir un poco la ecuación. La manera más fácil de explicarlo es como cuando uno juega cualquier juego de trivia ya, y te hacen una pregunta que no tenés idea. idea. Nada, nos callas, no se preocupe. No, no, no, no, no, no, <risa> no, no tiene ni su pinta idea de qué carajo es. No tienes ni fruta idea de qué se trata. Claro, Pasa palabra. Y una vez que te dan la respuesta no lo olvidáis más. Uh -huh. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque en el juego se dan estas necesidades súper inherentes, súper fuertes. Es como, oh, lo necesito, lo necesito y se activan las capacidades de aprendizaje como no estar en otro. Y poco tiempo después terminé con mi... Me separé de los socios que estaban ahí porque... Este fue un momento muy revelador para mí. Nos llegaron otros casos de juego. Ahí me llegó, como teníamos los mismos contactos y todo, eh, se, había una licitación para la Biblioteca del Congreso de hacer un juego que explicara a los niños acerca de cómo funcionaba la labor legislativa. Ya. Eh, y bueno, lo que nosotros le dijimos en ese momento, ¿sabes qué? En realidad. Era, era para el Senado realmente <risa> <risa> <risa> que entendieran ellos, pues. Bueno, ya. Yeah. Pero haciendo un poco corto esa historia una de las cosas que, que, me, que me tocó en ese juego, que siempre lo relato nosotros estábamos con, haciendo el testeo del juego con okay. niños niño eh, en colegios de alto riesgo uh -huh. y lo, la típica parte donde uno pilotea las cosas es una de las cosas que tengo que decir que, que es agradable cuando efectivamente toca hacer innovación, yo creo que a todos nos, uh -huh. nos pasa de que tienes la fortuna de trabajar siempre con personas en una situación que necesitan esto por suerte bueno, y estos niños nosotros partíamos así la entrevista, bueno, ¿qué saben ustedes de los políticos? Yeah. No, son todos los ladrones, son todos corruptos, son todos malos. Bueno, no están muy yeah. equivocados, pues... No. Yeah. ¿Y qué es un senador? No, los senadores son más malos que los diputados. ¿Y por qué? No, no sé, porque son más malos que los sí. diputados. Bueno. con esto nos queda claro que los niños siempre dicen la verdad. No, yeah. siempre dicen la verdad. Yeah. Bueno, pero lo divertido fue que jugábamos este juego que le dábamos una, una capa de, de una narrativa de media Final Fantasy, yeah. ya en el sentido de que... Tenían que reconstruir la ciudad después de un futuro distópico, uh -huh. pero ellos podían alterar la realidad en la medida que la gente creyera en ellos. Yeah. Ya, Entonces, de, con eso habíamos resignificado el valor del voto, porque yeah. si la gente cree en ti, uh -huh. y si tú logras que otras personas crean en ti, puedes hacer más cosas, que sí. al final del día es el voto y el lobby. Ya, los dos componentes de la política. Yo creo que urgentemente necesitamos sacar ese juego ahora ya. Bueno. <risa> Y también lo que otro que se da es que ahí armé una dinámica de juego en el cual si bien había un ganador si perdía uno, perdían todos yeah. Entonces, Eso es bueno Eso es bueno ponerlo así Es que es la realidad, pues. sí. es lo que nos pasa ahora o sea, mm. cu cu cuando cuando perdamos mm. que, es lo que, está, que es lo que nos estamos conduciendo con todos estos desastres políticos y climáticos mm. y tecnológicos no pierde uno, perdemos todo, todo sí. Bueno, y jugar en el juego los niños Y una vez que terminan de jugar No solo les volvemos a política la misma pregunta Es como, bueno, ¿qué son los políticos? ¿Qué hacen? Y bueno, los políticos son todos unos ladrones Maravilloso sí. Pero tienen un trabajo muy difícil sí. Entonces Al final del día, eso es siempre lo que yo trato De, de, de operar también Con los temas del aprendizaje De que haya esa capacidad eh, De vincularse con un otro Perfecto ¿Ya? Veamos algunas cositas que han sí. hecho. ¿Te parece Gonzalo? Dale, Uno de dos. En realidad vamos a ver de lo último. Ver, vamos viendo qué cosas han hecho en el último tiempo. Sí. Vamos a ir refrescando un poquito la memoria. Tenemos un video con un audio que lo vamos a escuchar, muchachos, en estos momentos. Perfecto, dale con todo Así confianza. que vamos con, vamos con ese. Bueno, este es un demo del juego que se llama Mistana Terrisal. ¿sí? Ah, ya, justo como está. Sí, tal cual. Vamos a esperar que, que se mueva, es un juego casual, sencillo 2D, ¿Ya? pero la vuelta de tuerca se los voy a decir cuando terminemos de ver el video. Ah, pero todo esto tiene una razón. Que ido, mientras... ¿Sí se lo puedo? Eh, a ver, como se veía en el video, había alguien jugando con el micrófono uh -huh. ¿ya? Y esto no es hacer no es solamente Oh, qué chulo, jugamos un micrófono Lo que estamos haciendo hoy en día en la empresa que tengo Que es Tuggle, por las siglas en inglés The Able Game Lab Estamos desarrollando juegos inclusivos Para personas en situación de discapacidad okay. Perfecto. Nuestro grupo primario de control son niños con deficiencias severas en la movilidad de su tren superior, que eso es como me lo dice mi socia, que es mi señora, cirujano pediatra, entonces por supuesto yeah, para ella. Ya, yeah, perfecto. Pero en concreto es lo que todos nosotros conocemos como parálisis cerebral. Perfecto. perfecto. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que eh, los niños en situación de discapacidad severa o cualquier tipo de discapacidad, una de las primeras cosas que se ve mermado es el acto de jugar. Mm. ¿Ya? Porque nosotros, como padres, para asegurar de que tenga una una buena educación o uh -huh. una buena integración tengo que llevarlo a terapia entonces, entonces ese niño tiene eh, yo lo llamo así una sobreescolarización, porque no es exactamente escolarización, tiene que ver con terapias con... pero eso va finalmente en desmedro de que ese niño no puede hacer la actividad fundamental de un niño eh, derecho dictada por la UNICEF, que es jugar que es explorar el mundo uh -huh. a través del juego y sobre todo explorarse a sí mismo y, y explorar el espacio interno yeah. Eh, y son niños que tampoco pueden disfrutar de espacios de, de ficción narrativa de manera independiente. O sea, imagínate que no puedo encender la televisión, no puedo leer tranquilamente un libro, no puedo tranquilamente escuchar eh, una canción. Y hay un fenómeno eh, muy lindo, muy interesante que, que pasa en la preadolescencia y la adolescencia, que es la formación del yo, del uh -huh. yo independiente de mi papá. Yeah. Y una de las cosas poco estudiadas, pero que existen, es que tus estímulos o tus relaciones con los productos de consumo de ficción narrativa sí. o de ficción del entretenimiento construyen esa personalidad. O sea, eh, la gente trata de asociarlo, ah, no, pucha, yo voy a ver la leyenda de Ang y quiero ser Ang, pero es, es algo mucho más sutil. Estoy atado a una serie de valores ¿eh? y esto me empieza a hacer disonancia. Con lo que yo veo en mi casa, me empieza a hacer disonancia con lo que yo veo en el colegio. Y esas disonancias llega un momento que tú dices, no, sabes que yo sí, eh, esto quiero que sea parte de mí. Yeah. Yo creo que este universo eh, de significados empiece a formar como yo veo el mundo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en The Able Gaming Lab es acabar con el problema que se llama del juego mediado. Hoy en día los niños en situación de discapacidad severa, eh, lo más cercano a jugar Y sobre todo jugar videojuegos O jugar juegos de mesa Es que le dicen a un papá Qué acción creen que ellos hagan y ejecuten Y eso cuando también tienes un nivel de lenguaje eh, supremamente avanzado claro. El juego que está acá, Misión Aterrizaje eh, Reemplaza el control tradicional uh -huh. Por medio del de reconocimiento de audio ¿ya? Y sobre eso nosotros vamos haciendo distintas cosas Ahora, este proyecto Lo llevamos trabajando hace mucho tiempo uh -huh. y una de las cosas que en este momento también estamos más avanzados no les traje video de eso por justamente porque estamos ahora tratando de segmentar Exacto. de segmentar que va primero que va después pero ¿Sí? trabajamos mucho con lo que se llama la tecnología de computador de control cerebro computador uh -huh. donde nosotros colocamos una banda de electroencefalograma casera ¿Sí? que se conecta por bluetooth al computador y con eso tú puedes ir moviendo juegos y si bien la tecnología existe hace harto tiempo Funciona muy bien para tomar datos, pero funciona muy mal para, para, eh. con, para usar ese dato de una manera interpretada en un computador. Okay. De hecho, cuando nosotros partimos trabajando con eso, eh, tenían un tiempo de retardo de, de entre un segundo y medio y dos segundos. Entonces, imagínense que yo tengo un gamepad en la mano, aprieto el botón y dos segundos después Mario salta, claro. se hace injugable. Entonces, por un lado, ahí eh, mi tercer socio que es Javier Parrado, que es ingeniero informático de, de Duoc, que ahí me voy a referir a otro tema interesante también. Él desarrolló toda nuestra librería de control de hardware y hoy en día tenemos una tasa de retardo que va entre el 0.3 a los 0.7 segundos. O sea, todavía no estamos al mismo nivel de un gamepad, probablemente nunca lo vamos a estar, que va desde el 0.05 segundos a los 0.3 pero ya estamos en un nivel de que eh, el retardo en sí mismo no es un problema. Y en paralelo empezamos nosotros también a desarrollar eh, una nueva forma de jugar porque hay casos de gente que ha adaptado estos controles a juegos que existen, pero las tasas de frustración del usuario es muy alta porque no ha, nunca ha estado en consideración cómo ellos ven el mundo, cómo ellos reaccionan eh, fuera de los temas de, de control o dicho de otra manera, no hacemos que la experiencia sea nativa, tanto a la tecnología y a la persona ¿ya? Y nada, pues ha sido un trabajo Super desgastante De una buena manera Ha sido enfrentarse a un montón de incertidumbre Pero ha sido un descubrimiento de las otras también Sí, ¿eh? sí, sí, sí, absolutamente que Eso es lo que yo también decía Pucha, salté un pedazo de mi historia Pero lo mismo me llegué al mundo de los videojuegos claro. Estuve trabajando eh, Ayudé a formar la Asociación Gremial de Videojuegos en Chile Bla, bla, bla Pero el 2014 yo me caso que fue un momento súper importante para mí porque me di cuenta de que más o menos ya los últimos 10 años dije o oh, quizás más, Ajá. 15 desde la muerte de mi papá poniendo mi foco vital en el trabajo claro. y como desde el trabajo hacía algo distinto y me caso y me doy cuenta que puedo tener el espacio para, para pensar qué quiero ser yo Ajá. porque por algo esta persona se casa conmigo, algo ve en mí entonces como yo me, me construyo para ser alguien mejor y me enfoqué exclusivamente en el tema de clases estuve más o menos entre el 2014 y el 2017 solamente haciendo clases yeah. y de momento de repente ya conocía la tecnología del Brain Computer Interface y dije hoy oh, esta cuestión es súper chora y no sé qué eh, al igual que muchos tenemos así como nuestras voladas más artísticas entonces claro. yo en ese momento estaba diciendo hoy oh, sabéis que quiero hacer una instalación medial generativa utilizando ondas cerebrales y proyectar por mapas, figura algo claro. así eh, full arte okay, no, Insisto, de repente todos nos vamos a hablar sí. Y dado que conocí la tecnología Se abrían fondos eh, de cultura Estaba escribiendo la postulación Y me pongo a, a decir, bueno, pero ¿qué ha pasado con juegos con esto? Eh, prácticamente no había pasado nada Pero resulta que casi todos los papers Hablaban de trabajo con personas en discapacidad Y de claro. apuntar a la cosa de discapacidad Entonces dije, bueno, es de perogrullo Que alguien en el mundo está haciendo juegos Apuntando a la audiencia en situación de discapacidad a la audiencia en situación de discapacidad severa y no lo vía no lo vía, o sea, en, en el mundo prácticamente no hay casos de videojuegos accesibles de videojuegos inclusivos y si además ponemos el afán de una empresa que haga esto, porque hay universidades que lo uh -huh. hacen, hay asociaciones, etc que pongan su eje, desarrollar este producto y no solamente uno para decir oye, funciona o no funciona, sino hacerlo de una manera consistente y no había en ninguna parte. Son pioneros en todo esto. Sí, ahora yo siempre digo muchas hay que ser cuidadoso porque incluso en el mundo de la internet ¿Ya? yo siempre creo que por cada, perso por cada persona que conoces tienen que haber por lo menos 10 que no conoces Sí, puede ser. Ahora, sí, lo gracioso es que de nuevo desde 2017 hasta ahora seguimos investigando, seguimos haciendo cosas y lo cierto es que, de nuevo, bajo esa óptica, como empresas enfocadas en crear eh, experiencias digitales para la audiencia en una situación de discapacidad, no hay. ¿ya? Oye, eh, esto, ¿tú has tenido algún acercamiento a la Teletón de repente? Como para ver cómo. cómo súper buena pregunta, súper buena pregunta. Es, eh, y ahí voy a aprovechar de, de, de retomar uno de los puntos que, que mencioné antes mi socio es Javier uh -huh. ¿ya? Eh, me costó mucho encontrarlo entrevisté a muchas personas les decía, Bien. mira, estoy usando esta tecnología en ese momento está eh, muy cerrado a la tecnología de Brain Computer Interface un poquito después le voy a decir por qué ahora no la estoy trabajando en, eh, y llega esta persona de entrevista casi todos los que me habían llegado eran uh -huh. ya egresados de universidades de distintos lados, llega este muchacho que acaba de terminar la carrera, ya. le faltaba que le entregaran su cartón uh -huh. y que había hecho un montón de experimentos raros en la universidad. ¿ya? Y le había tocado incluir tecnología de videojuegos para una minera. Hay que tener unos mapas en tiempo real que uh -huh. le decían el estado del agua y podían verlo en 3D. Ay, ¡Qué buena! <risa> qué bueno, y después de entrevistarlo, dije: Oye, pucha, ¿sabes que este muchacho me parece interesante? Y lo pasé a una terna a decir con quienes quería trabajar. Y llegué y les pasé. El aparato a las distintas personas, dije que no fueron todos simultáneos. Tienes una hora para ver qué logras hacer con esto. Y nadie logró ninguna cuestión. Nada, no, pues era chino, era. Bueno, es chino, la tecnología yeah. es china, entonces está súper mal documentado y todo. Pero pasaron unas 4 o 5 horas y me llega un correo de Javier, bastante extenso, que me dice: Mira, ¿sabes qué? Estuve investigando el problema y yo creo que no me resultó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto si enfrentara el problema de nuevo y fue como, bueno, sabéis qué? acá está, porque además me pasó de que otras personas que vienen de de, de universidades más tradicionales, Bien. más pomposas lo que pueda ser, uh -huh. estaban, frustrados, sí. estaban sí. frustrados estaban frustrados, uh estaban -huh. enfrentados a un problema que no podían resolver que sería tan tonto, entonces ahí también es una de las cosas que yo quiero poner como, como eh, central que tenemos en tackle en que a nosotros lo que nos interesa es que la persona tenga el compromiso de hacer lo mejor que ella pueda hacer. Yeah. Y que ponga el compromiso en crear estas experiencias buenas. Y ahora llegó el tema de Teletón, no lo he olvidado. Fue divertido porque tuvimos un primer contacto con Teletón en el 2018. Yeah. Porque por un dashboard de noticias de Duoc mm -hmm. Eh, manda su centro de innovaciones de distintas partes llegó a Teletón y salía oye este ex alumno dúo que está trabajando en tecnología para gente en situación de discapacidad y ahí tenemos una primera reunión con ellos el año 2018 eh, en que ellos decían oye mira sabes que estamos súper interesados conversamos pero que no condujo a mucho más y ahí uno de los datos poco que conocidos para la gente Teletón es una institución que trata de empujar mucho la innovación en que hace muchas cosas muy positiva pero que su departamento de innovación en cuanto a número de personas son como dos, tres personas yeah. entonces están constantemente sobrepasados la posibilidad de colaborar con distintas empresas o instituciones en este caso nosotros, mm -hmm. era prácticamente nula entonces nosotros tratamos de seguir harto tiempo más Teletón y ver qué hacíamos y fue como, mira, sabéis que ellos en este momento no tienen tiempo no podemos seguir perdiendo el tiempo de, de, de probar las cosas que nos estamos haciendo ¿Sí? Ya, eh, ahí hay una cosa que, que también nos pasó Lo primero que dijimos, oye, sabes que esto es tan complejo De hacer, que primero probemos los juegos eh, Con niños neurotípicos Es decir, fuera yeah. del, del ámbito yeah. de discapacidad Porque una de las cosas que ya habíamos levantado con los papás Es que los papás Más que los niños, pero los niños también Tienen un problema con la frustración respecto a las expectativas mm, Sí porque eh, es muy normal que la gente prometa más de lo que va a hacer. Como que mucha gente cree, ah aquí te las traigo Pedro, tengo cuestión y te resuelve el problema. Y nosotros dijimos, mira, no. Acá lo único que sabemos es que no tenemos idea, que es una incerteza. Entonces primero desarrollamos los juegos, probamos que funcionaran. Y de ahí todo 2018 y todo 2019 lo estuvimos probando con distintas instituciones. Con, eh, principalmente con el Colegio Amapola, que es... Yeah. Dependiente de la municipalidad de Ñuñoa. el año eso fue todo 2018, todo 2019. El 2019 también estamos trabajando con la Fundación SER, que es otra de las fundaciones que también trabajan uh -huh. harto con, con este tema. Y lo divertido es que ahora hay un concurso de innovación que lo hace la incubadora de la Universidad Católica, con claro con Teletón. Uh -huh. Y nosotros estamos en el proceso de incubación con ellos hace dos meses. Qué bueno. Sí. Y Dios mediante, no sé, o más bien Supongo que será, claro, mediante Ahí claro, va a haber quizás alguna luca que permita Escalar el, el pilotaje Y poder llevarlo a varios centros de Teletón en simultáneo ¿Tenemos lucas ¡Claro <risa> Claro Sí, claro. así que, oye, no, buena noticia Pero yo creo que Como lo que tú dice, si Teletón es un monstruo Tan grande que ha crecido tanto No puede tener un departamento tan Pequeño do, de dos, o tres personas. Yo creo Pero que creo lamentablemente que, tiene que crecer. Creo que eso, creo que eso tiene que mucho que ver en la forma en que nos trabajamos como país. Es decir, <risa> tú mismo estabas diciendo, o sea, el miedo que tienen los recién titulados, la gente que postula, el miedo que tienen a equivocarse, a decir no sé, no sé cómo funciona esto, eh, es algo que tenemos todos. O sea, estamos tan acostumbrados que no, tenemos que siempre solucionar las cosas, no cometer errores y sin errores no aprendes y eso lo tiene muy claro la gente en otros lados o sea, si hey. no te cae no, no sabes pararte es bueno. que hay un tema hay un tema a nivel país que está pasando en estos momentos muchachos que la gente no reconoce lo que comete en este caso y lo otro cuando uno lo reconoce al tiro te crucifican o te tildan de Exacto. y queremos todo rápido todo ahora ya uh -huh. es la cultura que tenemos nosotros como chilenos en el siglo XXI y igual es un tema que no es menor Pablo bueno, y el asunto de la, de la creatividad lo hemos visto en varios áreas no Mira, me da lata pero no me sorprende y en el área creativa de Teletón o la área innovación de Teletón sean sean dos o tres personas No, no es que mira, ahí hay, hay pasa otra cosa que, claro. que es bien significativa eh, Si uno lo ve a nivel global uh -huh. eh, Chile es uno de los países en el mundo que más subvenciona comillas uh -huh. innovación sí. y que más subvenciona comillas cultura ¿Ya? Eh, es más, yo tengo la fortuna De haber sido evaluador Fondart Cuando se creó sí. la línea de apoyo videojuegos uh -huh. eh, Y me ha tocado colaborar con Fondes y también para evaluar proyectos educativos Que usan tecnología Y sí, pues, hay muchos fondos Hay muchos hay, hay mucho. Necesitamos par... un listado, rápido Claro <risa> chiste, ¿Ya? Ya. <risa> Pero el sí. problema particular En que para hacer desarrollo De empresa ¿Ya? Yeah, porque esa es una de las grandes diferencias uh -huh. de los fondos de cultura La gracia del fondo de cultura uh -huh. En que si tú haces tu obra Y no la va a ver nadie No, no te van a decir como, bueno ya pucha No te va a ver nadie, te van a pedir igual que tengas Algunas lógicas de, de marketing y todo Pero lo, claro. impor lo importante es la obra yeah. En el caso de, de la otra Gran fuente de, de financiamiento Que viene del Ministerio de Economía A través de Corfo y uh -huh. de Cercotec Lo Ajá. que a ellos les interesa es que tú hagas empresas rentables yeah. Y el problema es que estos fondos eh, tienen su medición muy cortoplacistamente. Tú sí, tienes que armar el claro. proyecto a un año mm. eh, y a lo más hay un proyecto, hay un fondo de que tú te puedes ganar uno de 10 millones de pesos, después uno de 60 millones de pesos, los semillas. Y cada vez más metida la lógica mal entendida del, del Lean Startup, del Design Thinking y todo, en la venta. Es como, oye, no haz un prototipo así, mm. así, así, mira si la gente compra y venta, venta, venta, venta y lo conversaba con de hecho esto lo conversaba fuertemente con, con un tipo que se llama Felipe que tienen un proyecto notable que tienen un robot educativo que se llama yeah. Siva que también uh -huh. le dio la raja y que es como bueno pero cuando estáis desarrollando tecnología te podéis pasar dos tres años y no es porque oh me encanta mi tecnología no es que estés enamorado del producto como puede pasar uh -huh. sino de que tú sabes que no está listo uh -huh. tú sabes que y hasta ahí llegó el apoyo, así claro. o sea, que no tienes ventas, si no tienes una mentalidad mm, de negocio, eh, quedas fuera. ¿Cuántos millones pretende ganar en los primeros cinco años? ¿Cuál es su proyección en diez años? ¿Cuál es su proyección en quince años? Y ahí tú que ¿No, no porque tú no estás vendiendo calcetines, pues, estás no, haciendo otra cosa totalmente distinta. Po? No, y mira, yo tengo la fortuna que hoy en día eh, a los que me hacen esas preguntas de proyecciones y todo lo demás, yo digo, mira, ok pero eh, trato de estar informado este, sí. el año que pasó fue como oye, pero pff, disculpa, ¿tú ves Game of Thrones? sí, veo Game of Thrones ah ya mira, qué bueno y ¿qué te parece? no, me parece súper bueno ya, pues, po. ¿pero por qué viste Game of Thrones? no, porque me gusta no, no. ya, ¿pero por qué viste Game of Thrones? No, no. ya, pues el problema con las industrias creativas y la industria de todo en que por mucho que tú perfiles un cliente tú digas, estoy apuntando acá, nunca vas a saber a ciencia cierta mm. ¿Por qué le va a gustar? ¿Y cuándo le va a gustar? Y, y la distinción entre una obra y otra Sobre todo en el toma en, en, en la adopción del producto Es bien trivial Es como, oye, tu proyecto es de zombie O es de vaquero Y si tú ya tienes unas nociones previas de esa ¿Te gusta o no te gusta? Y en el, caso, y en el caso de juego videojuegos Es lo mismo O sea, a mí me encantan los juegos abstractos Pero yo sé que a la inmensa mayoría Lo que los lleva a comprar es Oye, esto se ve bonito, tiene una historia uh -huh. Y eso para la inmensa mayoría de... Clín de la gráfica. Claro, y eso para la inmensa mayoría de los agentes operadores eh, de Corfo es invisible. Mm. Es invisible. O sea, no sé, pues de repente vienen con, con un, un nivel de infantilismo absoluto a decir... Ah, pero pucha, proyecta esto y que vas a hacer un Kickstarter y lo vayas a levantar. Y es como, oye, ya, bueno, pero si a ti te gustan tanto las métricas. ¿Has visto cuándo han sido las métricas de los últimos 12 meses de Kickstarter para juegos que no son producidos en Estados Unidos para un estudio entonces, bueno, como a mí en general yo creo que a muchos no les gusta eh, no me gusta perder el tiempo Ya. Yeah. y no me gusta que, como también dije, soy yeah. soy profesor universitario, entonces hoy en día tengo muchos estudiantes que están postulando sus propios proyectos y que, claro. y que ahora se tienen que bancar estos mismos mentores corfos que yo los odiaba a lo largo de los años es que yo acabo de terminar ahora mi, mi proceso de certificación como mentor corfo. Ya. Perfecto. Y hasta donde tengo entendido, soy el primer mentor certificado para industrias creativas. Y espero no ser el último. ¿ya? Así que también ahí aprovecho de dar el aviso. Si alguien está eh, queriendo ver un fondo y quiere así, eso se lo puedo conversar. Ahí conversamos fuera del micrófono el, de hecho, el de hecho lo vamos a conversar a, a partir de una conversación que tuvimos el martes. Sí. El martes en la reunión de Pro Chile. Correcto. Sí, sí. sí. No, pero mira, y ahí está la otra cosa: de que uno de los problemas que pasan en Chile, y, y ahí llegamos también a otra cosa de, de Corfo y fondos estatales, es que lamentablemente, por contra lo que uno cree, son bien intencionados. Uh -huh. Te colocan estos pelotudos que te cuestionan todo sí. porque ellos quieren que te vaya bien. Sí. Entonces, no. nada, yo sí. les digo, cuenten, cuenten conmigo para lo que sea, y además la típica pregunta: bueno, ¿y cuánto me voy a cobrar? Lo maravilloso del tema de los fondos Corfo y todas esas cosas es que el emprendedor no le tiene que pagar el mentor. Eso es un problema de que o el mentor va y lo hace gratis y él quiere hacerlo uh -huh. o Corfo tiene que decir bueno, sí, aquí pongo el bolsillo. Claro. perfecto Recuerden chicos que tenemos promoción Roca Store. Roca Store, que es un anexo complementario de Roca Diseño y Comic Spa dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación como público en general. Ya está disponible, tienes que solamente buscarnos como Roca Store por Instagram y puedes escribirnos a roca Recuerda, Roca y Diseño y Comic tiene este anexo llamado Roca Store para cubrir todas tus necesidades publicitarias y otras. Simplemente debes de buscarnos por Instagram como Roca y escribirnos a roca Recuerda que también ya tenemos un ejemplar de Trauco, solo de, de compartir el aviso que ya está disponible en Facebook. Dale me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta. Nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Recuerda, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. La semana pasada hubo uno de acá que lo sacamos del cementerio general, la <risa> teníamos aquí al lado de terreno. Así que recuerden, ya está disponible varios. Y nuestro amigo Gonzalo se comprometió a tener todos los programas ya subidos a YouTube para que estén a su disponibilidad y puedan buscarlos una vez que estén ya disponibles. ¿Cuántos línea? años tiene Trauco hoy en día? 30 y también pues del ochenta y nueve ochenta y antes antes sí. ochenta no, y cuatro ochenta sí treinta y años treinta y cinco años no ya en Chile no se hace cómic, supuestamente sí pero trauco ojo esta es una nueva versión que simplemente son cuatro números especiales que van a salir muy bien, así muy que bien. eso yes, chicos pero sigue, la, sigue mm. la numeración original así. sí ya yeah. yes, chicos recuerden tenemos ANG Chile de 2012 Este va con sonido No, este va sin sonido Yo lo voy cubriendo Ya Ya está desde 2012 do, eh, ANG Chile Con los secretos de enseñar el arte secuencial Estamos abriendo nuestras puertas Para enseñar diseño de personajes Narrativa gráfica y dibujo básico como avanzado como varias otras cosas más que están saliendo acá en el camino como narrativa gráfica, escritura y literatura de cuentos escultura, y modelado, escultura, sí. etcétera etcétera Terran, dale tú por allá Bueno, pues este 2020 empezamos con todo tenemos dos sucursales donde efectuar las clases una está en Romandías y la otra está en la cuadra siguiente, que nunca recuerdo el nombre eh, donde está Trauco justamente sí, en Rafael Cañas en Rafael Cañas, donde están las oficinas de Trauco también vamos a iniciar las clases y si Dios, si el Transantiago lo permite quizás tengamos una tercera pero eso ya tendría para más adelante pero por ahora comuníquense con nosotros a través de nuestro sitio web o a través del correo electrónico para que vean las bases en qué consisten las clases que es es una clase es, son cuatro clases mensuales sí. eh, cada, una, cada clase la pueden tomar por separado ya sea dibujo, dibujo básico 1 acuarela básica 1 creación de personajes que es la que yo hago eh, el modelado de figura pero siempre todo esto orientado a profesionalizarte y a vender tu trabajo al extranjero, al extranjero porque aquí no pasa nada. ya no quiero seguir <ríe> extendiéndome en ese asunto pero, recuerda? Esto es, pero esto es ANG Chile para que nos profe profesionalicemos un poco un más, poco más sí. recuerda, tenemos video promo de LDP Magazine lo vamos a escuchar a continuación muchas ah, es. es así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 Cuenta, arroba gmail.com Ahí nos contactan y podemos enlazarnos Para que podamos hacer algo Bonito y barato Nos vemos Ya chicos, estamos de regreso Seguimos ahora aquí con nuestro amigo Pablo y vamos a ver otra de sus cosas Que está analizando Realizando que veremos a futuro En juegos Este no tiene, este no tiene audio Así que ahí lo pueden analizar Muchachos con más este a ver, este fue un recorrido que hicimos también creo que para una postulación de un fondo pero ¿Sí? en particular nos interesa. a mí me interesa que conozcan ahí a todo el equipo ¿Ya? y que vean de que es un espacio, un buen espacio de hecho, ahí paso a decir eh, esto está en el co-work de videojuegos de la Universidad SEC Donde también estoy diseñando Y okay. también ahí estamos empujando justamente Que se profesionalice, que se creen empresas Desde claro. el primer año Yo estaba ahí, es muy bonito lugar, me gusta sí, sí, sí. sí, Y es abierto ahí para hacer cualquier tipo de cosas Que quieran ¿ya? Y ahí se muestra ese juego que se ve ahí Inflando globos, eso okay. funciona en base a medir La concentración de la persona a través del dispositivo De... Ondas cerebrales okay. ya, Este también funciona de una manera similar Tú tienes que concentrarte para elevar el volantín Relajarte Y cuando tú llegas a una tasa de concentración Tú vas tirando regalos ya, Este de hecho es uno de los planetas que uno visita En uno de los juegos que estamos trabajando ¿Qué? Y ella es Constanza, sí Ella es mi señora yeah. fue, Ahora me acuerdo perfecto, este video fue cuando hicimos una postulación Para mujeres emprendedoras Ah, ya yeah. sí, Esa no la ganamos yeah, <ríe> No quedamos ni clasificados bueno. Pero hay que hacer... Eh, también quería hacer, eso una mención eh, yo creo que como todos entendemos de que, lo estábamos conversando antes, sí. es súper difícil competibilizar esto de cuánta plata tenemos y cuánto podemos invertir en esto y porque va consumiendo los recursos y todo eh, pero si ustedes tienen la sensación de que efectivamente están haciendo un impacto positivo y que están creando una obra que va a a causarle una emoción a una persona hay que hacerlo yo creo que eh, no, no digo que hay que ser tonto y, y perseguir las cosas hasta el último tema pero sí entender de que yo creo que ya hay demasiados abogados <risa> <risa> es verdad hay ya. una frase que a mí me gustó mucho que decían bueno antes de que naciera Beethoven nadie necesitaba la quinta sinfonía pero ahora no podemos vivir sin una quinta sinfonía y eso lo podemos traducir a, a Star Wars a Star Trek a cualquier tipo de. No podemos vivir sin Skyrim. ¿sí? ¿sí? ¿sí? Es como. Son cosas que. Te las juegas, las creas y después se hacen parte de. Y, ideas, y ahora ¿no? lo que estabas diciendo, es decir, poder integrar a los chicos discapacitados. O cualquier, cualquier grado de limitación física que tengan. Para que empiecen a jugar, a estimularse. O sea, mientras hablaba de eso, yo me acuerdo de un chico que. Un amigo mío que es discapacitado, que, que es youtuber y hace streaming de juegos y está ganando sus lucas jugando eh, y tiene tiene una tiene una actividad que puede hacer completamente por sí mismo sin asistencia mayor de otras personas y eso lo encuentro que, que, que es súper valioso es decir y este momento y lo que está haciendo claro es el primer paso es decir tal como decía ahora la, la reacción a la interacción se demora un segundo 10 años más, tal vez ya no entonces, claro. y, y, y así como estás lo tuba, va, va a generar que otras personas eh, otra persona en otro lado del mundo te eh, tenga la solución o piense ya, voy a hacer lo mismo y que bueno, se transforme eso. en una bola de nieve Mira, entonces yo también uno, piensa, uno, piensa, ¿Mm? uno piensa pucha ya, eh, con esto con esto tengo que estimularme para continuar es decir yo también creo que pasa una cosa que es parte de la razón por la cual Estamos haciendo este proyecto en Taco además, de um, querer dar un paso más. Sí. ¿ya? A todos nos gusta jugar juegos por pasarla bien, uh -huh. pero yo creo que los juegos, los videojuegos y cualquier producto cultural puede ser mucho más, y, puede, y, y no por eso ser menos juegos. De hecho, una de las cosas divertidas, y, y, y siempre lo menciono, es cuando nosotros partimos con la idea y quizás también mucho pensando decir, oye, a lo mejor así le adaptamos fondos antes, eh, hablábamos mucho del aspecto de, de cómo hacer que esto fuera educativo, de claro. cómo quizás esto impactaba en la terapia pero fue revelador que un papá dijo ¿por qué mi hijo no puede ser niño? ¿por qué chucha? tienen que enseñarle otra hueá tengo que decirlo en chileno porque así fue no, pero si no Perfecto. encuentro todas las razones porque el niño no puede simplemente sentarse y jugar ¿sí? Claro, a lo está. que voy, y es el ejemplo que te da con este chico que es youtuber, sí, es decir cuando está jugando es un jugador más, más no es, tiene no que sentirse es, integrado sí, po. Sí, po. pero bueno, entrelazar tanta tecnología pronto en un niño, no sé que tenga dos o tres años pero es que no estamos apuntando niños de dos o tres años. A qué edad están apuntando, aquí tengo la duda. Mira, como, como dije, como gran parte de. este es rollo mío, como gran parte sí, de estos quiebres se dan en el tema de la preadolescencia y adolescencia, nosotros estamos apuntando al rango de los nueve años. Es que yo encuentro que también coincido contigo, que es una muy buena edad para formar un niño. Sí. No solamente en el aspecto mental, sino que en el aspecto cognitivo. Oh, justamente, sí. justamente. Pero mira, de hecho ahí hay una cosa que es divertido. Sí. Eh, estaban hablando recién del podcast De Sofi de y, y también creemos Que tiene que ver con eso Nosotros también hablamos de cómo Los juegos y cómo de nuevo Todas estas cosas divertidas También educan nuestro ser emocional ¿ya? Porque nos obligan también a, Los juegos también nos obligan A enfrentar nuestras emociones Negativas o sea nosotros, Uno de repente se enoja, se frustra Y es bueno tener ese espacio de seguridad Que da el juego también para vivir toda emoción, desde las emociones más lindas hasta las emociones más feas. Entonces, los, ch los chicos que han podido Gonzama, eh, practicar o ¿Eh? han, han sido parte de, de, esta, de, de, este, de, de estos pilotos, ¿cómo ha sido su reacción? ¿Cómo? A ver, ha sido extremadamente positiva, Ya. y de hecho tuvimos que rehacer nuestras pautas de testeo porque las respuestas eran extremadamente positivas, y fue como, claro, pues estos niños no han jugado nunca, eh, por su propia cuenta, es como... Claro, pero es muy positiva Y de hecho ahí, este juego que ya está casi listo Que es Misión Aterrizaje Que por un tema exclusivamente de marketing lo vamos a lanzar Marzo, abril, que son mejores temas Pero el segundo juego que vamos a lanzar ahora Es de lo, es de temática paralímpica, yeah. Que también va a funcionar solamente con audio Y esa es una decisión comercial Porque si bien nosotros trabajamos con el sensor De ondas cerebrales más barato que existe Y nos preocupamos que eso fuera así Igual es gastar más plata, ¿no? o sea, Imagínate que te, va, te podría salir 100 mil pesos el sensor puesto en Chile, que de no, para algo que te lee las ondas celulares es muy barato. ¿Sí? Más el juego, entonces no todos los padres pueden hacer eso. Sí. Dijimos, bueno, pero ¿qué, con, ¿con qué otra tecnología trabajamos? Con audio. Ya, todos tienen un micrófono en la casa, todos tienen un celular. Todos y el juego que estamos desarrollando ahora es con temática paralímpica justamente porque una de las cosas que los niños decían es: Yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar básquetbol, yo quiero. Entonces, como ya, pues. Entonces, Perfecto, sí. ¿Tenemos algún otro video más por ahí de. Um, solamente de esos dos, muchachos. Ah, no. ya, yo pensé o sea, que, que teníamos. Estaba pensando, más. ya, estaba hablando de gente de parálisis cerebral, pero yo me acuerdo muchas veces del video que vi una chica que no tenía, que le faltaba el brazo. Sí. Y estaba jugando el Wii y estaba jugando tenis. Sí. Eh, entonces. Oh, ¿verdad? También entonces, vi ese video. Yo sí. lo, lo veo en ese, en ese sentido, es decir. Eh, tener la sensación de, de estar haciendo algo que que, que que no te deja hacer la digamos el mundo real pero en el mundo virtual en el mundo virtual puedes hacer lo que quieras y puedes estimular lo que no lo que no o sea. yo creo que pasa que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad lo que otras personas son sus fantasías exacto Magnífico. O sea, pasa cuando te enfermas y tienes que dejar de hacer algo a lo que estás acostumbrado. Es decir. Sí, sí. Vamos ahora nuevamente a conocer, ya que te Pablo, veamos el video de Sofi, que es nuestra eh, patrocinadora de estos Así días es. de verano. Vamos. vamos de nuevo. Nuestra auspiciadora es el podcast La Consulta de la Sofi, que está conducido por su creadora Sofía Vera Peruzzi que es médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en tratamientos de Manejo emocional Relaciones familiares, tal como dice ahí Y cómo las emociones como Las emociones que no las no las manejamos nadie nos, A la mayoría de las personas no nos enseñan a manejar nuestras emociones Como que son algo intangible Pero afectan nuestro comportamiento diario Incluso nos pueden afectar físicamente O sea, cuántas veces Yo estoy, tengo el caso muy cercano Que me dijeron que el cáncer De una, de una persona muy querida mía Lo provocaron su, su depresión bueno, el asunto es que el, el podcast de La Consulta de la Sofi, se nos acabaron las imágenes, está disponible en su Facebook. Ella transmite todos los días, a, alrededor de las 6, 7 de la tarde. Eso es variable. Tienen que inscribirse en su Facebook, que es el, La Consulta de la Sofi. Y si desean ver los podcasts que ha hecho desde el 2016, que son alrededor de 155, 160, pueden verlos a través de su Facebook página en YouTube que es también la consulta de la Sofi y si quieren ver algunos tips de un minuto o cosas por el estilo esto es la consulta de la Sofi en Instagram la consulta de la Sofi es educación emocional para una vida más placentera y más tranquila y libre de libre de prejuicios sí. y muchas gracias Sofi por tu auspicio y por creer en nosotros Exacto. Y recuerden chicos, ya está disponible el número 77 de LDP Magazine Dedicado al gran Jimmy Henson Donde vemos toda su vida, su obra desde esos pequeños comerciales que nosotros veíamos acá hoy oh, están espectaculares, espectaculares los comerciales de café de café hasta, oh, de veras, sí, hasta que terminar hasta el cristal oscuro que es lo último que terminó ya con su familia y próximamente ya se está anunciando una nueva versión de laberinto y si dudan de la influencia de Jim Henson en la cultura diaria acuérdense cuando estaban en clase y alguien en la esquina de del, la otra esquina de la sala decía mana maná". Sí, así. <risa> que... el resto contestaba, ¿no? Sí, así que ya está chicos disponible LDP Magazine 77 dedicado a Jim Hemson. y ya estamos preparando el número de enero dedicado a dos sorpresas vamos a tener, una que son los 100 años de, de, su, majestad, de su majestad Isaac, Isaac Asimov. Asimov y el otro una entrevista en Inclusiva, señores y señores a la gran Maite Montenegro, la mansa woman, así que eso es lo que ya se nos viene en nuestra nueva versión chicos, de LDP Ma Magazine chicos, la Maite Montenegro es mucho más que la jurado de rojo me sorprende <risa> que haya tanta gente que haya tanta gente que no sepa quién es sí no, no. te puedo creer sí. sí bueno, que hay mucha gente que por ejemplo aún no conoce otros personajes que causaron furor en los 70 y los 80 por un eh, tema de, yo creo que va por un tema de falta de conocimiento y también por el perfil que tiene la misma Maiten. Es Así uno de los pilares de la industria creativa en Chile. Y Maite también Montevero. de... Bueno, un adelanto a la entrevista, es decir, un, contar un poco cómo era su vida antes de entrar en televisión, eh, cómo tuvo que arreglárselas para que el arte no solamente fuera algo que le llenara el espíritu, sino los bolsillos en la casa, eh, el trabajo creativo que fue juntarse con los que después fueron el equipo del Happening. Como trabajaban 14 horas diarias para sacar el programa cada domingo. 14 momento. horas diarias no te puedo creer. Sí, Exacto, no o sea, no me extraña que se pelearan y se gritaran todos los días. Sí. Pero eh, gracias a ese ese trabajo súper dedicado y hay algo que no he podido encontrar en Facebook que ni en, en YouTube que en la época que vino el equipo de de, José, de Roberto Gómez Bolaños el Chapulín el chavo el 77. Cuando vinieron el 77 el 78. Yo estuve en eh, el estadio. Eh, la gente del Happening lo re recogió a Don Ramón para que apareciera en un capítulo de No me pellizquen los cacahuates ¿Qué ¿Era la teleserie típica que tenía ahí? No te puedo creer, ¿en Sí, ¿en está serio? en un sí. capítulo y me pasé horas buscándolo no en, yo en YouTube No lo encontraste y no lo encontré, así que si alguien lo recuerda, si alguien lo vio, por favor que lo comparta Y lo comente, así que eso Am Amigo amigo, ¿cómo se ha sentido? Mm, muy bien atendido Qué bueno Palabras finales para ir cerrando, mi amigo. Solo una frase, eh, que es el mantra por el cual estamos ya. haciendo todo en Dable Gaming Lab, que nosotros queremos crear un mundo mejor, un juego a la vez. Perfecto. Oye, ¿algún sitio web o algo, o redes sociales, para que la gente que, que quiera saber de tu trabajo, dónde pillarlo? agl.cl ahí está nuestro sitio web y somos The Able Gaming Lab somos fácilmente encontrables aunque somos bien flojos en redes sociales tengo que decirlo yeah. estamos más preocupados ahí de estar haciendo la animación de estar metiendo código al, es que al está, tema es que cuando estás trabajando en el computador las redes sociales quedan, quedan afuera contra lo que uno cree sí, ¿Sí? Sí. Sí. Pues lamentablemente hoy día no podemos estar desconectados no, no podemos, sí. no podemos. Hay que ser muy disciplinados sí. Sí. Terrence, un gusto tenerte sí. ah, Ahora Terrence Vas a ser uno de los conductores oficiales del programa Conjunto conmigo y yo sí va a ser también en la parte eh, eh, Mundo Mundo Viñeta, Viñeta. Sí, y el resto de los amigos van a ser panelistas que van a estar yendo y viniendo, más nuestros invitados que van a estar siempre con nosotros dispuestos a colaborar. Muchas gracias con por Papa. todas las preguntas que nos tiraron en el directo, que lamentablemente por tiempo no las pudimos contestar. Y no es chiste, sí. pero ya las vamos a contestar. Mentira, no nos me mandaron ni una pregunta. Tanto en la playa. Ya, ¿Sí? entonces, <ríe> un gustazo, Gonzalo. ¿te pasaste amigo mío? un Paolo. placer como siempre un muchachos? gusto, uh -huh. Terrence, no. no se separen de la sintonía porque en un ratito más comienza En Clave Astral conducido por Moa así que vamos y volvemos chicos y un gusto ya nos estamos viendo la próxima semana con Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. que vamos a tener más de una sorpresa y un invitado, nos vemos <música>